Deme eso. Señores, claro, Shakira, Ay. le pide a la prensa que le dé su muchachito tranquilo. A Milán y a Sasha Villalona. Así es, eh, a través de una publicación en sus redes sociales, la colombiana expresó que en este momento de cambios en su vida, eh, como figura pública, es comprensible que existe una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de ella y de su familia. Y les ha rogado abstenerse de seguir hasta la entrada y salida del colegio, esperarlos en la puerta de la casa o perseguirlos hacia sus actividades extracurriculares. En otras palabras, ella quiere el, el cese del acoso que podría recibir la, eh, a sus hijos por parte de la prensa en Miami, donde ya se van a establecer y donde sabemos que existen cadenas de televisión eh, que van a estar y que van a querer estar eh, con el ojo sobre Shakira y más. Eh, teniendo el año que ha tenido con estos eh, musicales y mientras Piqué siga hablando va a seguir el problema con Shakira así que Piqué cállate la boca por favor bueno Shakira ¿eh? Eh, imagínate sí entiendo su, su preocupación porque son niños ya que están siendo están siendo expuestos en la, en la cámara y ella como madre eh, no le gusta y se lo está pidiendo de, de, de favor y yo entiendo que Shakira tiene que tiene que ponerse un poquito más rebelde si ve una imagen en un programa de los hijos míos tan demandados <risa> o sea, yo, entiendo, yo entiendo que con eso ya ya pone la gente en su puesto porque si usted eh, no le gusta por ejemplo eso es muy delicado de los niños y si a ella no le gusta que lo graben los niños ella tiene que poner entonces mano fuerte porque ella tiene el derecho de hacerlo no quiero que lo. Si ve un, una imagen no, de un niño yo, en Telemundo demandado, la gente de, de Telemundo. No, yo les mando un comunicado a ¿Eh? las oficinas de todo, bueno, todo lo que los eso fue lo que ella hizo ahora en la, en la publicación lo de dijo, Están demandados. Si hay una imagen. De es que es ¿no? que ese es el trasfondo de eso. O sea, si ella no va, si los medios no van a respetar esa decisión y van a seguir con eso, que se preparen porque esa demanda le va a caer. Claro. Y si hay algo que al estadounidense a la persona que vive en Estados Unidos y que ha nacido en Estados Unidos, no le gusta, y que le tiene miedo como el diablo a la cruz, es joder con demandas, demandas claro, y claro. con acciones judiciales. Ese es el metamensaje que le está enviando Shakira. Y ese comunicado, obviamente, lo recibieron primero los medios de comunicación allá en Miami, sobre claro, todo claro, los medios sí. latinos. Claro, claro, no, eso es lo que ella tiene que hacer. Si aparece una, la imagen de uno de los niños de ella, en cualquier tipo de programa, donde sea demandado, por Sin autorización. Daño y perjuicio, claro. Porque ella tiene su derecho. Claro, ya ella no, está pero cansada de hacer cualquier cosa. Claro, ¿no? y ella está esa cansada. Esa zozobra, porque el artista es ella, esa zozobra que ustedes claro. llevan. Claro. Esos españoles que son... Ellos viven los, el paparazzi. Sí, La pagan carísima la foto, sí, ¿eh? Sí. ¿Sabe que ya Shakira... Se cayó un hijo de Shakira. Una foto, Una foto. Que foto. se cayó de esta manera. Cayéndose, de boca. cayéndose sí. Eh, que, que ellos, eh, ellos están locos por, por allá piqué buscando los muchachitos. Eh. Sí. No entiendes, para decir para, para armar un chisme. ¿Usted cree que volvieron? Sí. ¿Eh? Yo le adivino la cosa a la gente. Eso es para eso. No, y tú sabes que ellos andan, ellos andan por ejemplo, allá en España, Piqué y Shakira, es un, ellos están acostumbrados a salir normal, sin hasta sin seguridad, aunque uno sabe que ellos tienen su seguridad escondido atrás de una columna, porque ellos quieren venderle hielo a los pingüinos, algunos famosos. Pero ellos salen de que chilen a la calle, entonces siempre están expuestos, porque son figuras públicas y ahí... Es imposible yo no evitar la cámara. Dios, aquí nada más. Yo creo que Shakira puede hacer ese bulto de salir a la calle, eh, medio encapuchada Y nadie se va a dar cuenta. Que por supuestamente ya estuvo aquí en Semana Santa. ¿Eh? Supuestamente. Sí, sí, aquí que aquí la gente, la gente fácilmente, desde que te ve pa de veces, ya no te ya no te hace ni coro. ya ah, sí, está bien. ¿Tú sabes que aquí estuvo también, se va a y su y su novia aquí en Río San Juan. Es y eso. ellos estaban normalitos como, como si fueran un colmadón no, no, tú sabes no no, no porque no. ya ese tipo de artistas lo conocen poco usted me pone a Sebastián ya Sebastián atrás y yo sí no va a saber quién es